Hoy Ana nos cuenta todo sobre Somos Océano, su marca de ropa sostenible y ética diseñada en Galicia. Somos Océano yo creo que lleva toda la vida un poco en, en mi cabeza, por diferentes circunstancias personales. pues Llega a la conclusión de que quería montar algo propio, no tenía muy claro el qué. Sabía que tenía que estar relacionado con la moda, que tenía que estar de algún modo, tener un punto online y entonces de todo eso nació Somos Océano. Otra de mis pasiones es Galicia, y, y entonces ahí todo, todo unido sumó este cóctel que es Somos Océano. Somos Océano realmente lleva muy poquito tiempo, lleva menos de un año, y la verdad que en estos meses han sido meses de muchísimo trabajo, pero también de, de muchísimas satisfacciones, sobre todo teniendo en cuenta que quiero que la marca tenga una conciencia ecológica y social. Todo eso hace que cada uno de los pasos que dé estén pensados y muy pensados, pues, para que el impacto, pues tanto en el medio ambiente como social, sea el menor posible y que sea una marca ya no solo bonita por fuera por crear prendas bonitas, sino también que sea una prenda que tenga algo, algo más. Cuando empecé a, a, a planificar cómo, cómo quería que fuese Somos Océano, pues una de, de, de las primeras dudas era ¿dónde fabrico? Entonces, pues desde Cataluña, Turquía, Portugal... Fue una opción muy fuerte fabricar, por ejemplo, eso en Turquía. Los precios eran buenos y, y, y ¿por qué no? Pero realmente me di cuenta que si quería que la marca tuviese un contenido, si quería que tuviese relación pues, con Galicia, que, que fuese un contenido de Sostenibilidad no me podía ir a 300 kilómetros a, a fabricar unas, unas camisetas. Entonces, eh, se quedó la opción de Portugal, donde están los mejores algodones, donde en cualquier momento puedo ir a, a acudir y ver cómo es la fábrica. Veo a las personas que están trabajando allí, veo los sistemas de seguridad que tienen. Entonces, todo eso me da tranquilidad. Sé que eh, quien ha elaborado las prendas de Somos Océano está trabajando en unas condiciones justas y, y, y éticas. Del diseño de Somos Oceano me ocupo yo, me, me ocupo tanto del diseño de, de los propios tejidos, porque los, los tejidos son diseñados para, para la marca, como en sí el, el patrón o, o todos los prints y bordados que suelan llegar. Eh, en el proceso de la creación de los tejidos es cuando se decide si van a llevar algodones orgánicos o no. Hay muchas prendas que utilizar algodón orgánico pues realmente no merece la pena, por así decirlo. Por ejemplo, esta sudadera que llevo yo lleva una composición de algodón más lures, Entonces realmente para unir estos dos componentes el algodón orgánico no sumaría aquí. Me di cuenta que, que los últimos tiempos estábamos demasiado metidos en, en lemas y eslóganes eh, anglosajones. Me pasó una anécdota muy curiosa de una niña que vi en una parada de autobús que llevaba una gorra que, que tenía un fuck tremendo. Y entonces, claro, yo vi a aquella niña con esa gorra, con esa palabra, digo yo, es que es un castellano en gallego, no lo llevaría en la vida. Entonces decidí que realmente teníamos, oh, había como una especie de nicho en donde crear prendas con, con eslóganes, con palabras, que nos remitiesen a, a, a lo más nuestro. A mí me gusta la moda desde, desde diferentes prismas, pues por supuesto el diseño, la, el arte, la tendencia, pero no podemos olvidar que, que la moda tiene un componente muy fuerte social y ecológico. Eh, hay un dato muy importante y que, no, y que no deberíamos olvidarnos de él, es que la industria de la moda es la segunda industria más contaminante del mundo. Creo que es básico decir que lo más insostenible que hay dentro de la moda es una prenda fea y en Somos Océano hacemos prendas bonitas. Si queréis echar un vistazo a la colección, encontraréis el enlace en la descripción del vídeo.